Además de poner preguntas solo como hemos puesto eh, hasta ahora, también se pueden incorporar diapositivas que vayan enmarcando el caso clínico o la pregunta en cuestión o el, el cuestionario, acompañado de explicaciones que faciliten mucho la comprensión del alumno. Para eso hay que, hay que aprovecharse de esta opción que tiene de añadir una presentación. Aquí se puede añadir una presentación de, desde el ordenador o añadir una presentación de PowerPoint, de PDF, de Keynote o de, o de Google Slides. Y cuando se añade la presentación, la presentación, voy a, voy a, a, a, a quitarlo porque lo tengo aquí, aquí tenemos la diaposit las diapositivas de las preguntas, de, de la presentación que queremos tener para clase. Imagínense que yo tengo una clase con varias diapositivas y en un momento determinado sin cambiar, quiero hacer una pregunta solo. Vamos a ver un caso clínico basado en este sistema. Una vez que tengo las diapositivas, ven, aquí tengo las diapositivas y aquí tengo las preguntas del de booklab lab de, que hemos hecho anteriormente. Vamos a guardar, ven, aquí tenemos las preguntas y aquí tenemos las diapositivas que hemos eh, subido a la, a, la, a la plataforma. Entonces, tengo una serie de diapositivas de presentación y en un momento determinado, además, en este caso, reproducimos las, las respuestas para que la gente vaya pensando, de forma que luego, a la hora de hacer la pregunta en BookLab, el tiempo pueda ser más corto, porque ya la gente va pensando, bueno, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica? ¿Neumonía, endocarditis, sepsis de origen abdominal...? ¿Cuál de ellas sería la más adecuada? Van pensando, y cuando ya les he dado un tiempo prudencial, entonces, a continuación, lo que hago es incorporar la pregunta de, que tengo de, la, eh, de, mis, de, de las preguntas del cuestionario de BookClap. Esta la voy a quitar, evidentemente, porque la acabo de meter y no me hace falta, pero y así sucesivamente la primera, la segunda, la tercera, a continuación pongo otra diapositiva, otra diapositiva, otra pregunta, y al final, como se ve, es de la siguiente manera. Nos venimos a comenzar, le damos a reiniciar, y lo que, nos ten, lo que tenemos es una clase en la que empiezo a explicar lo que tenga que explicar, por ejemplo, mujer de 46 años, antecedentes personales, enfermedad actual, la exploración física, y cuál sería la sospecha diagnóstica. Y a la siguiente ya tengo la pregunta de booklab a la que los alumnos tienen que responder. Una vez que han respondido, veo las respuestas que han dado eh, los alumnos y veo cuál es la respuesta correcta, lo hemos explicado y sigo. Y lo siguiente está repetida para... es reforzar el conocimiento explicando que es una colangitis aguda, que se diagnostica por la triada de Charcot, etcétera, etcétera. Y a continuación le digo, vale, ¿y ahora cuáles serían las pruebas que solicitaríamos? Bueno, pues tengo todas estas, les puedo explicar que son cada una y a continuación le pongo la votación otra vez. Tienen que votar, elegir las que sean, etcétera, etcétera. Y a continuación le doy los resultados destacables. Como ven, estoy jugando con... Unas diapositivas en las que incorporo preguntas de Booklab sin que el alumno tenga que salir a ningún otro sitio. Y de esta manera, estas preguntas las voy también incorporando a la, al, al calificador de Booklab y por lo tanto a las preguntas, a, a, la, a, a la calificación de la asignatura, si así quiero hacerlo. Bueno, esto sería el ejemplo de cómo podemos hacer un caso clínico muy sencillo, en el que aquí todas las preguntas que hay son de tipo test, pero podríamos poner también de rellenar el espacio en blanco, de cualquiera de las otras formas que hemos hecho, o de una radiografía para ver dónde está la cosa, o un mapa para explicar dónde están no sé, la, las eh, líneas de, de curvatura, etcétera Bien, esto era el otro concepto importante que es aquí en... Presentaciones, añadir presentación y una vez que hemos añadido presentación, entonces lo que tenemos que hacer es insertar preguntas y aquí tenemos las preguntas y las diapositivas. ¿De acuerdo? Esto es también muy práctico porque nos permite hacer cosas muy útiles y muy interesantes. Eh, evidentemente, podemos organizar todas nuestras preguntas de Booklab dentro de la estructura de carpetas para tenerlo de una forma más ordenada y más... Y también podemos importar eventos de, otras, de, otra, de, de otros usuarios o exportarlos también. Si yo me vengo aquí, vamos a importar o podemos compartir. Y si quiero compartir, me dice compartir su evento de su con su código esanz y si yo luego intento desde otra cuenta importar eh, esta, esta presentación, la voy a importar simplemente colocando Bobinar en el ahora lo vamos a ver también. en. Bueno, una vez que hemos visto por qué es útil la utilización de estos instrumentos para dinamizar la clase, y hemos visto un poco, por lo menos, cómo se maneja BookLab y cómo se crean preguntas y cómo se proyectan para los alumnos. La mejor forma de, de aprender es trastear, jugar, probar, romper, que no se rompe y estar haciendo bastantes cosas con esto. Vamos a la tercera parte, que es cómo se puede incorporar BookLab dentro del de Moodle, que es una de las grandes ventajas que tiene el que la universidad pueda tener una eh, cuenta institucional con BookLab. Cuando nosotros estamos en cualquier aula del campus virtual, con la edición activada, podemos añadir una nueva actividad o recurso. Esa nueva actividad o recurso, las habituales de elección de grupo, de taller, de tarea, y aquí tenemos una nueva que es BookLab. Cuando le damos a BookLab, nos viene, como en todos los casos, una serie de especificaciones. Aquí ponemos el nombre del taller, por ejemplo, taller inicial de Booklab. Y a continuación le podemos decir si quiere que comparta el nombre del usuario, el email o las calificaciones. Tenemos que decirles que sí si queremos luego que estos datos vayan al calificador. Podemos poner una puntuación a esta tarea. De hasta 10 o lo que se quiera, categorizar dentro de asistencia, reflexión final, tarea, vídeos o la que nosotros eh, consideremos oportuna, como esté organizado el calificador, eso ya es otro tema distinto, una calificación para aprobar, bueno, pues un 5, por ejemplo, mostrar en la página del curso y añadir restricciones si no hace falta. Una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios y mostramos y entonces se nos abre nuestra página de BookLab, aquí tenemos nuestro contenido de BookLab y lo que podemos crear una nueva pregunta dentro de la asignatura. Si ya la tenemos hecha, pues lo único que hace falta es importarla, para eso importamos desde, por ejemplo, los ejemplos de BookLab, desde el experto en educación, que es este que teníamos, le decimos que seleccione todas las preguntas o solo unas cuantas de ellas, y le damos a importar. Y de esta manera, aquí tenemos todas nuestras preguntas importadas en este taller inicial de Bucla, que está incorporado dentro de la eh, estructura del, más, del, del Google del, del Moodle. Perdón. Podemos también cambiar este, esta contraseña, si queremos hacerla más fácil y poner aquí... Eh, Primera prueba. Bueno, pues con primera prueba ya se ve que está, muy, que está cogido. Pues vamos a ponerle aquí MedULL, por ejemplo. Pues MedULL y la, la, la contraseña para entrar a este campus pues sería MedULL. Una vez que hemos hecho esto, lo podemos poner en marcha. Y aquí tenemos el QR que tienen que ver los alumnos. Así como la entrada entre a Booklab con MedULL. En la pantalla de detrás he puesto eh, cómo lo vería un alumno. Vamos a venir aquí a salirnos de aquí. Y aquí el alumno lo que vería es el taller inicial de Booklab. Y cuando le da, ahora mismo no hay ningún voto porque yo todavía no le he actuado. Pero esto es lo que ve el alumno en su pantalla y ahora ya sí que me vengo a mi pantalla de profesor y empiezo a poner esta primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Francia? Y al alumno lo que le sale es lo que tiene que votar. Valida y ya tendremos una, un voto. A continuación, le doy a la siguiente pregunta. ¿Esta asignatura debería ser más larga, etcétera? Aquí volvemos a lo mismo. Y volvemos otra vez a validar y tenemos otro voto. Y a continuación, le, en el del profesor, evidentemente yo me estoy moviendo del alumno al profesor, pero en condiciones normales el profesor está siempre solo en la suya del profesor. ¿verdad? Describo una palabra, con una palabra la, la eh, educación universitaria actual. Mejorable. Muy bien, pues ya la hemos puesto. Y... Ah, puedo poner más preguntas. Eh, muy bien, y valido. Y entonces eh, ya tenemos aquí las preguntas, las respuestas que hemos hecho. ¿De qué forma se podría mejorar este seminario? Pues aquí hay una respuesta eh, con más tiempo, por ejemplo y validamos, eh, siguiente etcétera, eh, en este caso, que es donde está la tumba del Faraón y menóptero, pues debe rellenar todas las etiquetas, aquí, eh, la 2, aquí, no, y la 3, tampoco y valido y hemos, hemos dado la respuesta válida en fin, y así sucesivamente hasta que nos acabamos con un escape dentro del campus del, del profesor y el alumno pues ya se le ha quedado sin ninguna votación de esta manera el alumno, el, la tarea está incluida en, BookLab, eh, perdón, en el Moodle y el alumno lo hace desde su eh, teléfono móvil, desde su tableta o desde dentro de la eh, entrada de, de la clase virtual, del aula virtual. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos cosas muy interesantes, tenemos los resultados de las preguntas, tenemos los participantes, los votos de los participantes, qué es lo que ha votado cada uno, tenemos la cuadrícula, con los votos de cada uno de los alumnos y lo podríamos exportar a Excel, como les hemos explicado antes, pero tenemos también este punto aquí que llama sincronizar con el LMS, con el Learning Management System, que es el Moodle, el campus virtual. Si le damos a sincronizar con el LMS, entonces en este, esta asignatura, que es donde estamos Hemos colocado el taller inicial de BookLab en calificaciones, nos aparece un taller inicial de BookLab con la calificación de cada uno de los alumnos. Evidentemente, como he votado yo y no estaba como alumno, no aparecería, pero ahí aparecería la nota de esa tarea uno puede poner todas las tareas que considere necesarias y luego, con el calificador, pues hallar una media, o darle un peso, o, o manejarlas ya... Pero eso ya es otra discusión distinta, otro proceso distinto que es el uso del calificador. Pero de esta manera, podemos hacer las encuestas de BookLab directamente en clase, y los resultados van directamente al calificador. De la otra manera, tendríamos que bajar el Excel, trabajar con el Excel y luego importar las calificaciones al BookLab. Eh, si volvemos otra vez a, perdón, al curso, eh, aquí tenemos la eh, perdón el taller inicial de BookLab, que es donde trabajamos con él y donde podemos modificar, hacer cosas, cambiar, no sé qué, aquí tenemos nuestros talleres y nuestras cosas. Y siempre puedo volver a mi curso para volver otra vez al curso inicial. Bueno, esta es una forma concreta y fácil de saber eh, incorporar BookLab al Moodle y de esa forma ahorrarnos bastantes quebraderos de cabeza. Pues con esto hemos terminado este resumen de la utilización de BookLab para la enseñanza universitaria. Recuerdo que hemos hecho tres aspectos diferentes. En primer lugar, la importancia de mejorar nuestra docencia, de hacerla más activa y de incorporar competencias transversales que nos ayuden a dar una enseñanza estructurada, compleja y completa. Por otra parte, hemos visto cómo estos instrumentos nos pueden ayudar a realizar un cambio, no muy difícil y costoso, pero sí muy significativo en nuestra enseñanza, y luego hemos visto cómo utilizar, en este caso, BookLab, hay otros muchos, eh, Socrative, Mentimeter, Kahoot, hay muchas otras opciones, la opción que ha escogido la universidad de prueba en estos seis meses es BookLab, porque permite una muy buena integración con el Moodle y porque es un instrumento bastante poderoso, y cómo esto lo podemos utilizar para hacer unas preguntas en medio de clase, dar dos o tres temas y luego hacer una sesión específica para remachar o reforzar esos conocimientos, para hacer dos o tres preguntas al final de clase sobre cómo sean eh, los conceptos básicos que se han impartido en esa clase, y de esa manera, ir metiendo poco a poco un hábito de participación más activa de los alumnos en la, en la clase y al profesor ayudarle a concretar mejor lo que quiere enseñar, lo que tiene que enseñar y comprender si sus alumnos lo han entendido en una evaluación que en este caso es una evaluación sumativa, es una evaluación, una evaluación de aprendizaje y no es una evaluación específica de nota. Nada más, espero que les haya sido útil y les quedo a su entera disposición para cualquier consulta que tengan. Gracias.